Bueno, la causa tiene como objetivo determinar si existe algún tipo de responsabilidad profesional en el lamentable óbito de Diego Armando Maradona. Mm. La Cámara acaba de resolver que tiene que haber un juicio y habitualmente estos casos se resuelven en un juicio. De hecho, mm. las causas penales, por naturaleza, se tienen que resolver en un juicio donde todas las partes pueden ser escuchadas. Pero hay algo muy importante y es que, como bien decía el informe, esta causa al principio llegó como si hubiera existido algún tipo de plan... Y la Cámara, plan criminal, ¿no es cierto?, plan criminal como para matar al paciente. Y la Cámara acaba de revocar la elevación a juicio por el uso de algún documento que se tildó de falso. No sé si te acordás que se hablaba de un certificado supuestamente falso. Sí, bueno, sí. la Cámara dijo, no, señores, eso no es así. Sí, pero y el vamos doctor a Baudry juicio... lo que dijo sobre ese papel, dijo como que era algo ínfimo, digo, comparado con todos los, los que hay en la causa. En claro, general. pero vos sabés una cosa, Flor... Esa acusación era más grave, porque esa acusación era por un delito doloso que implicaba algún tipo de plan. Al caerse eso, esto queda circunscripto a una típica causa de supuesta responsabilidad profesional o lo que se suele llamar en la calle una causa por posible mala praxis médica. Ok, doctor. No, eso no es verdad. Está acusado los ocho de, uno, de un delito sí. doloso. Doloso quiere decir que hubo intención o conocimiento de que el paciente se iba a morir y que no hicieron nada. Flor, esta causa empezó por una averiguación de causales de muerte. Mm. Y si buscan en los diarios, el 26 y el 27 de noviembre se hablaba que la única responsable era la enfermera, que, lo había, que hubo un abandono de persona. No sé si se acuerdan todos que empezaron que la culpa era la enfermera. Sí. Resulta que este abogado, cuando habló con la enfermera, se presentó, ante varios programas de televisión, y recordarán que denuncié que a Maradona lo mataron. El 27 de noviembre lo denuncié, ¿eh? No. Mientras los fiscales investigaban una averiguación de causales de muerte. Luego aparecieron un montón de chats entre Kosachov, Luque y Díaz. Antes de la muerte y después de la muerte. Después de la muerte, contratando un jefe de prensa, ...para que en la prensa y nombrándolo inclusive a Pampito... ...que está nombrado en la causa, dándole información que la responsable era la enfermera. Sí, yo le escribía a Díaz en su momento. A Díaz. Estábamos haciendo eh, confrontados con Marina Calabro. Estaba justo revisando el chat ese, eh, cuando todavía no se sabía de qué había muerto Maradona. Y, Digamos, estaba y el, te el dijo tema que la... la culpable era la enfermera. Me, sí, estaba leyendo eso. No me lo dijo así, tal, tan explícitamente... Pero bueno, sí, él la, la, la menciona a la enfermera. Espera, voy a leer porque recién justo sí. la estaba leyendo. Yo escri me escribí con él en dos oportunidades. Una vez me pidió en off que no dijera que había hablado con él, que es algo que el periodismo, digamos, utiliza. Y después en el programa de Susana Roca Salvo, ahí sí me permitió dar su nombre. Mm. Bueno, yo le pregunto, hola Carlos, ¿cómo estás? Soy Sebastián Pampito Perello, trabajo con Marina Calabro. Eh, te pregunto en off, porque se está diciendo muchas, muchas cosas del caso Maradona. Y me dice, había una enfermera 24 horas de Swiss Medical. Muerte impredecible. Lamentablemente la ambulancia tardó 30 minutos en llegar. Bueno, y acá tengo una charla larguísima te que voy a contar, eh, te voy a contar. Te voy a contar, te voy a contar, te voy a contar, Flor. Ahí es donde él menciona a la enfermera. Le habían prohibido a la enfermera verlo a Maradona. Sí. Le prohibieron. Trabajó 8 días. El primero lo vio y lo bañó. Fue la única vez que lo bañaron a Maradona en todos los días que estuvo en Tigre. Un viernes, sábado y domingo no trabajó, el lunes cuando fue, Maradona la echó. Se quedó afuera esperando que viniera un reemplazo, la hicieron pasar y los otros siete días tuvo prohibición de contacto. Su trabajo consistía en no verlo a Maradona y darle las pastillas. quién le prohibió? Eh, los médicos tratantes y estuvieron enterados. Yanina Maradona, que fue a la casa y estuvo con la enfermera y sabía que no podía verlo. Todos los médicos tratantes, de Dispaña, Kosachov, Luque, Verónica Ojeda. Eh, ¿Quién más? Morla que fue a, a verlo a Maradona. Todo el mundo sabía que la enfermera en el turno de ella no podía verlo a Maradona. Tenía prohibición. Ocho días, siete con prohibición. Inclusive el día que falleció. Entonces, cuando estaba falleciendo Maradona... Sí. Esa tenía prohibido verlo, pero está en la causa, eso está acreditado. Sí, ¿eh? sí, sí. Esto sí. está acreditado. Ayer, digo, ya que lo trae Morla, ayer habló burlando con nosotros y decía que quizás, no quizás, seguramente con toda la investigación que se haga a partir del juicio, van a, de, va a desatar seguramente a otros involucrados y lo, no, lo citaba al doctor Morla. ¿En serio? Sí. ¿Está loco burlando? No sé, te Me pregunto. Ofreció. ¿Cómo puede decir eso? No, no puede ser que haya dicho eso. No puede un profesional rescatable es un persona profesional muy con muchos años de trabajo sí. claramente él sabe que lo que se investiga acá son ocho imputados entre los cuales están los defendidos de Mich Michanchú sí. y de Baqué. o sea lo único que hemos escuchado pero que todos obedecían órdenes supuestamente que la bajada de línea era de eso ya se investigó en la etapa instructoria y se dijo que no pero el doctor Eso acaba claramente. de contar, Mauricio, perdón, me pareció interesante lo que reveló el doctor recién en relación a que el mismo Matías Morla sabía que la enfermera no podía ingresar no, al cuarto sí, por sí, orden. Sí, Morla, Morla, a partir de que él es externado, como dijo él muy bien, por orden de la familia, con, con, firmando la familia que lo externaban y sí, sí, sí. lo llevaban. A una intervención No, no empecé a hacer trampa, Mauricio. No empecé a hacer trampa dialéctica. ¿Cuál sería la trampa? Yo no dije. Pero para, si yo no tengo nada que ver, ustedes eso, defienden. A ver, vamos a ponerlo de acuerdo. Para, no, ustedes dos pero defienden pero a los responsables para, de la muerte, terminar, según la investigación. Para, ¿puedo y me terminar, preguntan a mí. Acá porque encontré eso, más de, de, la, de lo que, que me decía Carlos de, de la Borromea. No, pero Mauricio, para mí es el uno eh, de los abogados y, y de los abogados mediáticos. Y cuando te llamo en pedo, profesor. Pero como sos el uno. También tengo que estar muy atento cosas, porque es un zorrito sí. melonero, Mauricio. Sí, ¿Viste? Enseguida. Lo Entonces... Dice, como bien dijo él, yo no dije que la familia lo externó. Yo digo que. ¿Le si, dice Janina Maradona? No, Janina no. Maradona estaba en la casa y vio que la enfermera no podía no, verlo. No, perdón, el todo. doctor tomó. No, por eso, sobre sí. lo de Morla, puntualmente, Mauricio, no Morla nunca contestar. estuvo con la, la enfermera. Entonces, no se viene. No, miente, bien, el no, no pero dije una mentira. No, yo no dije no, una, no una mentira. mentira. Una mentira, una mentira. Con Es mentira. Yo no dije una mentira. Fue a verlo a Maradona. ¿No fue a verlo a Maradona nunca? ¿A la casa de Tigre, Morla? Una sola vez. Y bueno, ah, bueno, esa vez. Pero no me entiende que no estaba la enfermera, tenía un turno de 8 horas. Sí. Los turnos son de, de 12 horas. horas. Mentira. Bueno, eran turnos de 12 horas. eran turnos horas. de 8. Eran turnos de 12 si horas. No le... Pero está bien, pero poco importa, digo. Ah, no, no sí, importa, poco importa, porque no. Porque pero poco importa. Para pagar menos. ¿Sabes por qué había turnos de 8 horas? Para okay. pagar menos. Entonces le daban 12 horas a cada uno de los empleados. Yo enfermeros. no creo que la familia de Maradona. Vos involucraste a Ojeda también Perdón, igual sí, quiero, decirte, quiero decirte algo, con las enfermeras algo. De ver, Acá ¿no se está ves? diciendo un no, montón, no la, un montón claro. de inexactitudes. Sí. Y esto de si los turnos son de 12 o de 8 horas, eran turnos de 8 horas y no los pagaba la familia. Las, las enfermeras estaban a cargo de una empresa de internación domiciliaria y a esa empresa le pagaba la prepaga no decís que no, vos decís que, no llevemos turno, esto acá detrás que el turno era de ocho horas detrás de, las, detrás ¿Vos de decir los que el turno era de las detrás de los que si era de ocho no, ¿no? no el importa. problema está con la enfermera la no te digas en esas pavadas a la enfermera la, no la, en sí. la, la procesan vale y la mandan a juicio sí. porque consideran que es partícipe de una conducta como vos dijiste dolosa que yo entiendo es un dolo eventual, no es sí. una conducta dolosa, pero por eso qué está elevado. El qué, qué lindo o sea, verlo a Mauricio en tándem con mi Sanchuk hablando de una pobre enfermera. No ninguna, ustedes no, lo están viendo no, lo no hablo que está de la pasando. Ustedes están viendo lo que está pasando, que una no, pobre enfermera que tenía que prohibición de verlo. Tenía sí. prohibición. Y por qué no se lo explicaste a los fiscales que te llevaron a para, juicio a la causa para, y apelaste. Qué raro. Hiciste siete en unidad sí. y te fue mal. ¿Qué raro, Mauricio? No, no puedo dejarlo qué que se lo Yo no miento, hasta ahora no me han encontrado ninguna mentira. Sí, esta es la raro, mentira. Raro, ¿todo, sí, raro, que dijiste, Mauricio, todo lo que dijiste se aleja de lo que dice también. el expediente. Pero yo te propongo una cosa, Flor, porque los tiempos son cortos. Yo les propongo un debate a ellos, público. ...que Vos seas la moderadora con todas las pruebas y lo televisamos. Es que saben lo, es que sabe lo que nos pasa yo se los a nosotros. Propongo, no lo aceptan. Doctor, Ninguno de los dos lo pero acepta. Pero saben lo que nos pasa el el el se... yo lo aguarden imputado, a nosotros. Aguárdenme un segundo. ¿De qué hablas, Mauricio? Sí, Aguárdenme un segundo, venís, un por favor. Venís a hacerle el yo soy el dueño de este programa. No, venís a hacerle el soporte a mi Viene a hacerle el soporte a mi Que lo adoro. Hay algo que nos pasa a nosotros, digo, con todo esto que se genera, con el interés por saber la verdad sobre lo que le sucedió a Maradona, tiene que ver con esto. Con que nosotros escuchamos a ustedes y claramente nos genera aún mayor confusión. Claro. Porque nunca terminamos, porque, digo, entre las escuchas telefónicas, ayer, sí. ayer digo, desde el Baudry que nos tiró bombas, que Maradona que cinco días, hasta lo que dijo Burlando ayer, que seguramente con la investigación del juicio, con lo que vaya saliendo, va a estar involucrado Morla, que era el que mandaba, no de alguna bajaba línea para que a Maradona no lo cuiden. Flor. Y, y Mauricio habla de una enfermera que no podía verlo. ¿Pero pues qué si están usted escuchando? Usted está no, pero, pero a ver, es, que a ver, es que verdad que lo que dice el enfermera. doctor, que todos, todos los otros imputados le querían... Estaba repasando acá lo que yo hablé en su momento pero, con Carlos para, Díaz. Para, y, para, y para, ya, y con déjame, el jefe de prensa. Leer, puedo puedo leer. ¿tú ¿tú leer? Falta con ¿Quién es el jefe de Sanchi, prensa? que se comunicaba también. El jefe de prensa con, que tenía... Con Carlos Díaz. Sí. Yo hablé con Carlos Díaz directamente sí. en su momento Acá estoy leyendo sí, sí. La enfermera dijo inicialmente Acá empezando a echarle la culpa a la enfermera Yo no sé quién es el culpable Yo claro. Voy a leer lo que decía Carlos Díaz La enfermera dijo inicialmente que había escuchado a Diego Pero no lo había visto En el transcurso del día, en el transcurso del día Pero luego declaró que, lo contro... que le controló los signos vitales Por ende, tomó la guardia sin controlar al paciente Según lo que dijo ella, dice Ahí está la brecha eh, sí. después dice... Así, Así empezaron, Flor, querían echarle la culpa a la, la enfermera, enfermera. Dice que la, que la enfermera hizo mal su laburo, me dice Pero acá. Verdad, sí. eh, Pero perdón, ¿es verdad que cambió su declaración? ¿Por, ¿Por qué quedó imputada? Yo te voy a explicar si me das un segundo y no me interrumpe sí. nadie. Después, sí, quedó la... imputada la enfermera porque como ella murió en el turno que ella estaba sí. y empezó una campaña primero que ella era la responsable, tiene que ir a un juicio oral a ver... Porque también les voy a explicar algo. La si metieron me deja, vos y Baudri no, no me, este no me dejes terminar. No me deja terminar. Vos y Baudri la metieron eh, en este Mauricio, Mauricio, la habrás metido vos yendo vos a tribunales por atrás. No me, no me jodas, Mauricio. No me eches la culpa a mí profesionalmente. Has, hay un límite en todo. Hasta el exceso tiene un límite. Acá no hay ningún exceso. Sí, hasta, vos, a, hasta el límite. Ustedes dos están defendiendo si a imputados. Bueno, sí. por eso. Pero me bueno, dije que me dejan de terminar. De ¿Te acaban de escribir. Que eh, ¿te acuerdan Orlando de Michelini? ¿Se acuerdan hay, de Michelini? En el caso García Belsunce. La masajista sí. que limpió mm. la sangre, claro, sí. fue a un juicio oral, fue a no, un juicio no, oral. No. ¿Cómo terminó? Absuelta. Absuelta. Pero fue a un juicio oral. Lo mismo va a pasar con la enfermera, lo mismo, pero tú tienes que ir a un juicio oral porque ahí se va a determinar la responsabilidad de cada uno. Pero no, madre, ¿Y cuál es la, la situación de cosachopa ahora? A ver, primero un poquito, un poquito de humanidad en todo esto. Es lógico que los abogados, cada uno quiera llevar agua para su molino, pero detrás de los expedientes hay personas. Sí. Están los familiares de Diego y hay ocho imputados que van a ir al juicio oral. Así que no se puede decir cualquier cosa. Estoy en contra de decir que a, a, fula, a, a Maradona lo mataron. Hay que ser respetuoso de los tiempos. Va a haber un juicio oral y es lo mejor que nos puede pasar, porque ese juicio oral va a ser público y vamos a enterarnos... De todas las cosas como son y no como la dice cada uno de los abogados. Yo soy muy respetuoso y muy cuidadoso en eso. ¿Cuál es la situación de Agustina? Agustina <coughs> falleció un paciente con el que había generado un muy buen vínculo, ¿eh? porque era un paciente que necesitaba un tratamiento relacionado a el no consumo de determinadas sustancias. Dos veces fue a verlo, desde que lo externaron, cuando Mirá, tendría que haber salido. para y te voy a decir algo más. Tenía esto, que tener acompañantes terapéuticos, lo como te dos días los lo, jaló, deja terminar, lo deja sí. Yo lo que te digo es que es una falta de respeto para la familia este tipo de intervenciones. así, Porque para eso hay tiempos de la justicia y uno se expone de esta manera. Preguntar a la familia qué opina de Continúe, por favor doctor. Entonces, bueno. eh, Agustina asumió un tratamiento, el tratamiento era eh, para que Maradona no vuelva a consumir drogas ni alcohol, y esto lo quiero decir de los estudios toxicológicos quedó probado en el expediente que Maradona no consumió drogas ni alcohol con lo cual el dispositivo desde el punto de vista del de problema de adicciones que tenía el paciente fue exitoso pero, ¿y por, qué qué entonces, tuvo... ¿pero por qué entonces las escuchas todo decía denle la, den la droga o la bebida no le daba lo... placebo, no, ni pero... siquiera placebo le daba y les no voy a decir puede... algo más Maradona se cayó operado de la cabeza el miércoles antes de morir Escucha esto Flor, Escucha, se golpeó del otro lado Vos tenés que no lo llevaron, que, no, lo llevaron no lo llevaron puede, puede estar digo. escuchando a las hijas de Maradona si sí, no puede a las hijas que no que decir de... cualquier cosa Maradona se murió de un eso? evento cardíaco es mentira no, lo que yo digo, que, ¿que se, se golpeó eh, pero no, no, no, no, no le provocó ningún no. daño sí. no le puedes mentir a la sí, sí. gente no le puedes mentir a los hijos, ¿Qué? no le puedes sí, mentir bien, a los sí. familiares Maradona se murió de un evento cardíaco ese evento cardíaco es lo que se está investigando no, no, eso ya está Maradona se murió de un evento cardíaco dicho por la autopsia y dicho sí. por el estudio histopatológico que es el análisis microscópico de las vísceras. Es decir, que su muerte no tiene nada que ver con su problema psiquiátrico, su problema de adicciones.